En breve, las últimas noticias relacionadas a las neurociencias hoy, 5 de diciembre. La Fundación Esclerosis Múltiple crea la primera comunidad en línea de habla hispana. Desde 1989 y con sede en Barcelona, esta fundación trabaja por detener el impacto de la esclerosis múltiple en la vida diaria del paciente y su entorno. Dan atención ante el reciente diagnóstico, neurorehabilitación y comparten datos informativos. Por ello, han creado este espacio donde se brinda información de calidad y actualizada. Además, permite compartir inquietudes con otros miembros. De esa manera, pueden relatar experiencias o vivencias que son de gran utilidad para los demás, principalmente para aquellos que acaban de ser diagnosticados y sus familias. Nuevo tratamiento para Alzheimer esa es de las noticias más esperadas. Por años, la investigación busca obtener un fármaco que sea más eficaz para frenar el avance de la enfermedad, y aquí la importancia de apoyar y fomentar la investigación. Todo ese esfuerzo ha dado resultados. Hace unos días se ha publicado este nuevo fármaco que, según datos del estudio clínico, logró ralentizar el avance de la enfermedad hasta en un 27%. A pesar de que son resultados muy recientes y con pocos participantes, se recomienda mantener baja la expectativa mientras se realizan más estudios con más pacientes y que se observe el mismo comportamiento. Además, se busca que no presente en los participantes efectos secundarios. De ser así, estaremos dando un gran avance en frenar el Alzheimer.